2 y 30 de la tarde, en presencia de nuestras autoridades, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 6437 para el jueves 11 de mayo del 2023. Y el número ganador para Corona Díaz es. cuatro. Repito, el número ganador es 9704, le preguntamos a nuestro delegado.